Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Bleach Blade Souls Aquí continuamos con Ichigo Ahora sí que sí <ríe> y sé, Porque ya he visto la peli Y ya ya sé más cositas de... Aquí está, el Ichigo Kurosaki, el protagonista Un hombre... Un jovencito que lucha para proteger Vale, con el pelo naranja... Estudiante de, del instituto. Tiene el poder de la, de la segadora de alma. Para proteger a sus amigos y familia. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos por aquí hoy. Ya, que no sé por qué sale esto. Todos los días se va a ir como al internet para las noticias y eso. ¿Vale? ¡Ojo! El Day Login Bonus Vale, una rosa de cumpleaños Estupendo Vamos a ver El a ver, El Kensi ya no... ¡Feliz cumpleaños, Rob! Esto es para ti Presente de cumpleaños, vale Esto es bueno eso más. muchas gracias. Ahí está. Tercer día. Vale. Un ticket de, de invocación de 5 estrellas, ¿eh? Poca broma. Ahí lo tenemos. 5, 5 tickets de esto. Eso está bien. Venga. La Rukia. Llámese la historia. El Renji. Ya sé quién es, el Renji Este es el mano derecha de, del hermano de la rupia Venga, vamos a ver Hacemos más cositas A ver si podemos mejorar el equipo o algo Venga, vamos a recoger los regalitos Hola Ulises, bienvenido Muchas gracias por pasarte Ahí recolectamos Venga, En el cuadrado recolectamos todo Vale A ver la... Esta no sé para qué sirve, ¿vale? La, la medalla de cumpleaños esta que me han dado Bueno Vale Coleccionamos Cinco ticas de alma ¿Tú lo tienes en el juego, Ulises, o qué? Vale, 20 moneditas de estas del de, de cuno De acuerdo Tenemos allí arriba noticias pero no las voy a ver Si no me manda el internet Y tenemos nuevas misiones Habría que darle a estos para que subieran más Pero bueno, a ver si me toca alguno de 6 estrellas o algo, no sé también me dijeron, me han preguntado muchos suscriptores si se puede pasar la partida o algo. Vale. Yo aquí lo único que veo es esto, desde luego. Data link, esto. Vamos a ver. A ver si con el data link. A ver, seleccionar el servicio del, del link. El link que tus datos. ...una cuenta para jugar el juego usando... Los, ...los datos en múltiples dispositivos... ...ojo, pues lo mismo se puede, ¿eh? ...yo creía que no... ...he dicho ahí a los... A los suscriptores que no... ...pero no sé, ¿eh? ...vamos a ver... ...si tú... ...nota que se rompe o se pierde... ...tu... ...tu dispositivo... ...tú puedes loguearte... ...con tu cuenta usando... Usando el nuevo dispositivo para continuar jugando Con tu Linked Data Claro, pues lo único que hay que hacer es esto El Linked Data este No sé cómo será hará, Logged In, ¿vale? Lo digo para los que quieran pasar los datos de De móvil a, a Playstation Es que otra cosa El Data Link este es lo único que podéis probar ahí ¿Vale? Lo mismo Lo mismo deja ¿De acuerdo? La lista negra de momento no tenemos nadie <ríe> y bueno lo mismo aquí, eh. había otro que, que se le había cambiado, lo del lenguaje pero claro, aquí solo tenemos inglés o francés, no es que lo puso mira, las relaciones o sea, nuevo eso para chino simplificado tailandés, madre mía algunos textos pueden ser leídos en inglés bueno no, no, francés no, Fíjate ¿Vale? Hay un montón de opciones. Pero yo creo que la del link este puede ser interesante. No sé si. Si podréis, ¿vale? Conectaros con. Un, con vuestro dispositivo móvil. Y si podréis pasar la cuenta aquí a, a Play 4. No lo tengo claro, pero bueno. Ahí parece que se puede, ¿vale? Mira. Ah, vale, esto es una vez al día. Lo de la ruquia una vez al día. Vale, vale. Bueno, vamos a ver. Si no me voy a lo de. A lo, de, a lo del modo historia. todo la story, Un Simon. ¿Qué será, tío? Sale aquí un banner. Vamos a ver. banner este que. A ver. Garantizado una de cinco estrellas, me dice, eh. Aquí varios banners, tío. 6% Esto es muy poco 6% Eso es muy poco Esto es muy poco Es un este vale Hay tres personajes 5, 10, 15, 20, 25 No sé Parece que la, con la invocación por 10 Pues tenemos más, más de eso Vamos a ir mirando Este por pues, lo mismo yo creo Vale Estos son nuevos creo, eh Estos que han salido del Party Time Son nuevos Ostras este tío, como mola 5 garantizados al 5 días Dice Pues este estaría muy bien, eh No sé cómo se llama este Pero bueno Y esta, la gatita esta también. 5% de posibilidades. Zabimaru. Eso es lo de la espada, tío, que tiene. Zabimaru es la espada. Que se convierte. Ya lo he visto. La peli. Chico. Premium sumo Aquí nos dice uno de cuatro estrellas garantizado. Necesitamos el de 6 o algo Vamos a ver Aquí puede ser, qué okay, tío Tenemos aquí varios tickets Ok Ulises Muchas gracias por pasarte tío Un saludo, cuídate Chao, chao Nos vemos en el próximo directito Muchas gracias No se te olvide dejar like Se olvida muchas veces <ríe> Venga, vamos a ver. Tenemos un ticket, dos, seis y uno, ¿eh? Vamos a empezar por el normal. No sé. No. Vamos a mandar otra vez el internet. A ver aquí. Sí, aquí sí. Eche. Venga, vamos a utilizarlo, tío. Esto no lo dieron ayer. Vale. A ver cuál. ¿Cuál nos toca? Venga, salme suerte. No hay tora. No tengo ni idea. ¿Quién es este de sombrero, lo que tiene arriba la cabeza. No, no y tora. Vale, la de la estrellita. O es normal. Pues no tiene más historia. Aquí lo tendríamos. Míralo. Es <ríe> que gracioso, qué sonrisilla tiene. Que No sé esto que tiene en la cabeza, a ¿eh? ver. Bueno, no tiene movimientos especiales. El foco más 5. Esto es vale para arrancar espada. Ni idea. Ojo, lo que tiene el arma, ¿eh? Tiene ahí un pedazo de báculo que no vea. Bueno, muy bien. Estos tenemos 6, ¿eh? Poca broma. Y aquí el de 6. A ver lo que nos toca. Otro trofeillo ganado. Tiene trofeo este hueco. Lo malo que no tiene platino. Mira, el chico blanco. De otra estrella. Este no lo he visto todavía. En la película. No salió salido. El viac... Ah, vale. está el hermano. Este es el hermano de la... De la Rukia, tío Sí, sí Chavales, este es el hermano de la Rukia Este es un Shinigami de esos, ¿eh? Poca broma con el, el AlbaQ este el nombre raro Toshiro, este no sé quién es Pero mola, el nene Yuroichi. Tampoco sé quién es Ik Ikaku este es un monje la Otra vez este Me ha dado dos Iguales Lo mismo los puedo Combinar y fusionar o algo Vale Vamos Hombre, hizo ahora esto que me tocaron Venga TENSAI yo prefiero ese llamado brillante. A ver, Sayelaporro. ¡Jojo, la porro. ¡Oh, oh, oh! qué gracioso! Tiene una buena katana también. Cuatro estrellitas, bueno. No lo que queremos. Mira la ruquia. ¡Qué graciosa! La ruquia, que. ¡Qué carisma! Pues nada, uno de cuatro y uno de tres. Vamos a ver lo que nos dan el último ticket, ¿vale? Aquí. Venga. ¡Suerte, maestro! Si él no me mata. ¡Ojo, la lisa de cinco estrellas! Parece que tiene una lanza. Con el traje de la. de la Sakura de. Sí, sí. A los institutos estos japoneses Lisa este No sé quién es Me queda todavía por, por ver mucha historia de, del Bleach <ríe> Han salido pocos personajes En la película que vi ayer Vale, al final estuve viendo Bueno, como no tengo mira La podemos... Ah, no, autosell, no auto vender, no Bueno, vamos a ir unos poquillos Vale Supongo que ya no tendremos más No, <ríe> Premium Sumo. Esto sí podríamos sacar, pero claro. Me da uno de, de cuatro estrellas. Y esto, pues, posibilidades de que nos toque. Este molaría, tío. Alguno de estos. A ver si lo sacamos. Vale. Pide orbe de eso. Tenemos 500. Me pide 150. Bueno, de momento no lo voy a gastar, ¿vale? vale Me tango. Tenemos ahí que se han abierto lo de la arena, pero bueno. Y hay un regalito o lo que sea, pero bueno. También tenemos esto del entrenamiento especial de la ruquia, pero lo vamos a dejar. Vale. Vamos a ver las cuestiones. Venga. A ver si se me abre el cooperativo o algo. Podemos entrar con con algún suscriptor o algo. Venga, vamos a ver Hemos historia A ver por donde íbamos Eh Esta, tío La tenemos con dos estrellas Nomás Vamos a repetirla Origime El Origime tiene que ser Parte de nuestro equipo El Origime no lo tenemos, ¿no? Origime es una de las clases de. Dichigo y toda esta gente. Origime creo que no la tenemos. Vamos a ver. Pero no la tenemos. Bueno, de esta manera, pues la vemos la cual. Es que no la tengo. A la Origime, tío. Y claro. A ver. Origime no la tenemos Tenemos mucho, pero a la pelirrojita la Rojita, Arigime no No la tengo Luego podríamos intentar fusionar esto, no sé A ver qué tal A los que tengamos repes Ese está, tío No, no A ver Quiero a ver si... Pero no me deja verla. Es que no sé si es esta. Vale. Dice que no puede ser removida. A menos me deja aquí. Bueno, allí no sé. Es que esta no sé si es la origine. Yo creo que no. Voy evitarla. Líder No será para equipar Quiero que me dé información de ella Pero no me la da Bueno, nada Vamos a continuar para adelante Esta no la vamos a hacer Hasta que no tengamos la origine Origine Yo creo que sí Que puede ser ella, tío Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que puede ser esa que, que me han dado ahí Vamos a intentarlo Se lo puede poner ahí. Ahí. Y ahora, pues me pongo. Alguno de estos. chicos, por supuesto. Ahí. Y este mismo. La tiene nivel 80. Vale. Venga. Vamos a ver este equipo si. Si podemos. ¿De acuerdo? Venga. Vale, yo creo que la tenemos, no la voy a subir ni nada, no la voy a utilizar. Vamos a ver. Aquí. Ahí los dispensadores de oro. Ahí va nuestro pedazo de samurái. Bueno, un Shinigami, pero bueno Shinigami y Samurai <ríe> Toma ahí Y toma Voy con el auto porque así es más rápido Y nos da más, más puntitos Más moneditas A ver, este No sé qué 3500 Le ha quitado Así me da las tres estrellitas Bien, bien Yo creo que sí, eh Vamos, historia Sí, sí, no la ha dado, eh Pues sí, sí, era la origine esta Bueno, pues vamos a la 20 Ok Ahora cambiaré de equipo Esto lo vamos a pasar, ¿vale? Está es el Ichigo humano. Venga. Ah, pues listo, la 20 ha sido rápida. Luque desaparecido. Después de dejado una nota. Pero Ichigo va detrás de ella. Un juego aparece. Mm, después de. Anotar y bloquear este... No sé qué este... Este túnel o este... que no me acuerdo lo que era Tintas y combos hay que hacer Bueno, vamos a ver A ver si podemos cambiar de equipo Ahí con Este equipo yo creo que tenemos hasta más power y todo Venga, vamos a ver Este es de la nueva El Toshiro este Este me es un cosechador, ¿eh? Un segador de alma Venga 30 combos No sé si vamos a hacer nosotros, ¿eh? Muchos enemigos tienen que salir Y... ¿Sí? combo me ha llegado Bueno Parece que nos va a matar a nosotros, eh Mira. Vale bueno que no suben de nivel Pero bueno, nos dan cosilla Vamos a la siguiente Venga El chico corre para encontrar a Rukia Una vez que Se la encuentra Pues está capturado por Renchi A Vamos a ver Bueno, seguimos aquí Accesorio, a ver si nos toca algún accesorio, algún evento o algo, tío Vamos a cambiar este A ver si hace más, más combo o algo No tengo ni idea Si ahora más o menos, que el Ichigo Al principio parece que igual Tiene menos power que el Ichigo, pero Se los carga bien Vale Armores de hollow. Eh, pues hemos roto la... la guardia y el bloqueo, así que muy bien. Te este mola, ¿eh? eh. Lo malo es que solo cogemos dos estrellitas. No hacemos el... los 30 combos. Pero bueno. No me gusta eso de dejarme las estrellitas sin hacer. Ya llevamos dos seguidas sin hacer. A ver, la última. Encontrar la Sin sufrir un cambio de estatus. Completar la quest. Mientras Uryu se, se enfrenta a Ranji, Chigo todavía corre por el pueblo de Karakura. Para encontrar a Rukia. Vale, que todavía no encontré a Rukia. Ojo, esta pelea la vi yo ayer. Madre mía. Bueno, este. este es muy bueno, ¿eh? Muy rápido con la katana y tal. El pelirrojo que es el mano derecha de. Del hermano de Rukia. Venga, vamos a ver. Los holos estos, a acabamos con ellos. Y vamos, lío. Venga. Podemos poner ahora El leoncito, al cuno. Fusiona máximo nivel, accesorios, ¿vale? Para crear algo nuevo Ojo, eh También con eso Míralo, aquí está el Renji Este quiere matar a la Rukia Y el Ichigo, eh Este es medio bueno, medio malo El Ryu Vale, este es un Quincy este es como de otro clan Una historia, a ¿eh? Venga, dos hombres armados Atacando la defensa de una Chica joven tengo que contarte Que esto no es Muy bonito Cuéntame ¿Quién eres tú? ¿Quién diablo eres tú? Classmate no, que, que odia a los Segadores de, de alma, ¿vale? El otro clan mira, mira. Voy a poner el... Ahí, mira qué gracioso es Se cura y todo lo míralo, míralo. <risas> Gracias a la mascotilla. Gracias al. al suscriptor ayer que nos dijo cómo subirla. Al cuno, incluso al ichigo y todo. Así que muy bien. Se agradece bastante. Mira quién tenemos aquí de vos. Vale. Venga. Renji Abarai eh, El nombre del hombre que, que te mata a ti No, Este es que es muy chulito, el Renji este ¿Vale? Vamos a ver ¡Eh, ojo que está aquí! <ríe> vale Dice, <ríe> es el que va a patear tu culo <ríe> ¡Vamos! Si sí, es rápido La zampacuta es la espada que tiene Que se le transforma Vale, tiene un poder se le transforma a espada, se convierte ahí con una especie de serpiente. Venga, a devolverle la espada a Rukia, vale. Para que pueda volver a la, a la sociedad de almas para morir, dice. ¿Eh? En la carita se le ha quedado el chico. Voy ¿Eh? pues mira dónde lo hemos y Ahí tiró en el suelo. ¡Qué tonéa! Toné? ¿Eh? Tres estrellitas, bien, bien. Eso es lo que queremos. Tres estrellitas. 30 segundos, ¿eh? Poca broma. Venga, seguimos Otro, este Este lo no vamos a hacer el 30 hit combo este, tío No sé Vamos Si me pongo la... Esta, tío, es la más peor Lo malo es que me la pueden matar también, entonces ya no no sé Vamos a ver Si podemos A ver si hace más combos Es lo que yo digo No sé cómo andarán Los personajes de combos, tío Que hagan más combos A ver Si podemos Scrawl trascendentales Vale, con los pergaminos Mira, este, este es Este el hermano de Rukia El viacuya, este y, y este es el que le obedece Vale pues nada Vamos se puede me puede poner Ahí está. A ver si te llega más combo o algo Hasta que no hace nada Madre mía Pero sí Esta ataca más Esta que es del colegio Cuidado Cuidado, niña Cuidado No sé yo, ¿eh? Se cura también ¡Ay, ay, que me la mata! <risa> Quitame un poco, tío Tenía que cambiar este porque me la iban a matar Me supongo que habrá que ponerse algún personaje Que tenga más combo, O yo qué sé Para hacer más combo. Venga otra vez contra este Contra el Rey G Que sí, con la Zampakuto ¿Cuál es el nombre? De esta monstruosidad Nombre de, de tu espada Tampacuto es el nombre Dos mil años Madre mía Ojo El poder este ¿No ves? Mira, se le transforma ahí como un látigo Y ahí con los pinchos Eso Dice Semibaru Ahora, abre tus ojos Venga Más crítico que te he hecho. <ríe> Ni la espada de Tarina. Su Su energía espiritual ha subido, ¿vale? Imposible. Venga. Y este es el hermano de la Ruquia, ¿vale? Este de la sociedad de almas. Está es bastante bueno. Y. Bastante hábil con la, con la katana deja de jugar Renji Le dice <ríe> ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién está llegando? Mira, mira Es ¿eh? muy rápido, ¿vale? Haz así eso Decir ¿eh? tú ahora lento Eso es lo que le dijo En la película En la peli ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. ¡Chigo! Ha caído Ahí el chigo muy buenas Hola, hola No Renji, vamos Es mi culpa que Que, Ru, que haya muerto De la... Vamos a ver ¿Qué le pasará? Sentencia Por ayudarle Vale Yo te entiendo, Rukia ya tengo vencito, no sé qué, <ríe> vale. Su muerte, que te dice, bueno, el chico se levanta, eh. Y chi, yo estoy listo ahora. Vamos de vuelta, ¿vale? Vamos de vuelta a la sociedad del alma. Ok. Esta es parte de la historia, ¿vale? <risa> Perdona que no traduzca muy bien el inglés. Espera, Rukia, para Mírame Es una broma No te muevas Yo nunca te perdonaré, le dice Ahí es que se quieren se quieren separar, ¿vale? Venga, vamos a ver. Porque el hermano se la quiere llevar, ¿vale? Se va con el hermano Rukia, espera Y cae al suelo Oh yo No puedo moverme No puedo hablar yo debo protegerte de nuevo. Oh, que no podemos proteger a Rukia. Mira quién viene a. El Kisuke. Este sabe mucho del tema, ¿eh? Bueno. Estupendo. Un Me mentí Disculpad, ya estoy por aquí de nuevo. <risa> Cosa de directito. Recibí una llamada, tenía que cogerla. Bueno, vamos a la siguiente quest. Pasa que la. Esta no me ha servido para nada. Vale, vamos a ver. Aquí, ¿qué pasa ahora con la historia? poco vamos a leer mucho, ¿vale? Pues se enrollan mucho y como no sabemos mucho el inglés que se fueran preocupados de haberlo puesto en español Bueno, en principio ha hecho una traslación buena de, de móvil de PC y tal Le han pasado aquí a PS4 y PS5 Ah, mira, el kisuke Este me ayudó, fui a pedirle información Derrota al bajo. venga, esta es fácil ¿Vale? Bueno Vamos a ver, ponemos el equipo 1, por ejemplo Me. Aquí, aliado Luchan he a otro jugador en tiempo real en la arena A ver si animáis y echamos ahí una arenita Bueno, aquí parece que tenemos un bioma nuevo, un escenario nuevo. Okay. Vamos cogiendo aquí cosita. Venga, doy chicos ahí. <ríe> Al Halloween. Hombre, claro. Venga, perfecto. Tres estrellitas. Así que muy bien. Bueno, si queremos enviarle. Invitación. Salud. Este es lo mismo, es ¿eh? Barcelona o algo. El lino este. Estos sí han subido, ¿eh? De nivel estos sí están subiendo un poquito. Claro, esto creo que podían subir ya al 80 y todo. Pues nada, que vayan ahí. Lo único el chico que no sube, pero bueno. Vale, aquí otro poquito de la historia. Aquí con Kisuke. Es bueno. Vale, ahí que nos habla del holo y tal. Eh. Eh, pues tenemos aquí un boss, ¿eh? Y la cuest con mis chicos, que sea parte de tu equipo, vale, vale. Eso lo tenemos. No hay problema. Eh, pues vamos a ver qué pasa aquí. El ver venga, nos preparamos le doy el heredado? directamente Siguiente lección, dice. La Zampacuto. Viene Jime. Ojo ahí, eh. Bueno, míralo, míralo. Viene Jime. Princesa roja. Me voy a enseñar. Bueno, vamos a bueno. ver. Toma ahí. Muy bien. Quitado de entrenamiento. Más abejitas. Toma ahí. La verdad es que en el L1 tenemos el, el especial, ¿vale? Y viene muy bien. Y el... El bot, El holo. El que suque Venga, vamos Aquí tenemos el especial El chico Bien, ¿no? <ríe> Hola No, es cuenta nueva de aquí de, de PS4 No siempre juego en PS4 En móvil Apenas juego Venga a mi sombrero Tú sabes qué Lección aprendida, ¿vale? Le hemos quitado el sombrero, a ver Al kisuke Vale, estamos haciendo el modo historia Bien, las tres estrellitas Es la, eh, es la tercera vez que vuelvo, el tercer día ¿Tú lo tienes o okay? qué? Venga, vamos a la, a la siguiente quest. Okay, ¿Volvemos a la escuela o okay? qué? Ah, mira, está el chat también, creo. Suki y el chat. Míralo, el chat. Dice que es Rukia que lo salvó ¿eh? una vez y quiere ayudarla. ¿Vale? Ahí vamos, muy rápido esto qué. Okay. Sí, sí, tío, dándole panes y vamos más rápido. Vamos a mirar el orijime. Vamos ¿eh? oh, más rápido. Vale. Mira, mira, mira. Vamos más rápido ahora los. Gatitos negros, no sé quién es. <ríe> Yruichi. Venga, vamos, vamos a ver aquí qué pasa. Hay intriga, hay intriga para saber lo que pasa aquí. Venga. Tú sabes si se puede pasar la la cuenta de de Android y de PS4, que lo está mirando y no, no lo he visto del todo. Ojo y Hemos abierto la parte 2, ¿eh? Modo duro, modo hard. Eso que bien, ¿no? ¿Y por qué tengo allí un 95%? Por alguna estrellita de esas que me han faltado, ¿no? Supongo Ojo, ha abierto aquí unos Vídeos, el del opening Vale, pero no, no lo voy a abrir Vaya que me manda el internet o algo Vale Aquí voy a ponerlo en duro Otra Vamos a hacer del principio ahí también, pero bueno A ver cuántas hay, tío, otra hay un montón, ¿no? ¿O qué? Sí, tío, hay un montón de partes 8, 9, 10 Un montón, ¿eh? Vale Ve. Vamos a un poquito de esta a la 30 ya Pues venga vamos a ver. Podemos hacer el entrenamiento especial de la ruquia y subimos a la otra no sé. y así como es diario para que no se nos olvide este de la ruquia entrenamiento diario que nos puede venir bien tenemos este nuevo los otros están completos yo quiero este entrenamiento especial lo tenemos limpio y todo ah, para. a ver ahí, ahí vamos Sí, este grupo el que quiero, a ver si suben a esos dos. Que puede estar bien. Este podría cambiarlo también, pero bueno, no es el momento. Vale. Venga, vamos a hacerla, a ver si nos sube a estos dos, al Renji y al otro. ¡Vamos, vamos a Mega. Ahora le caña, que esto da bastante experiencia. Mega. Ahí, se limpio. 25 combos, ¿eh? Ahora sí hemos hecho bastantes combos. Pero claro, será con los enemigos. 41. Ojo, ¿eh? Podríamos haber repetido la otra. No sé, la de la de los 30 combos. Vamos a ver el enemigo. Mira, pues liquida. Uf, este no se lo voy a enviar, tío Este es de por ahí, ¿no? Tiene una... por el nombre y tal A este no le vamos a invitar Mira, mira cómo hemos subido ahí de nivel, chavales Ojo, al 85 Uno al 80 y el otro 85 Muy bien, ¿eh? Yo creo que bien Era lo que quería Ahí, que lo estuvimos buscando allá Y claro, no, no lo encontramos. Will, un loque, ojo Que tenemos Will ¡Ojo! tenemos gremio! A ver qué clase de gremio podemos crear o qué. Déjame que te cuente algo de los gremios. Bueno, un... Un will, un gremio con otros jugadores... Para el cooperativo, ¿vale? Y otros miembros de tu will... En varios puntos... En el juego. Hay dos caminos para unirte a un will. Buscando y uniéndote... Creado a otro Will creado por otros jugadores O crear el tuyo propio el Tiempo de unirse A un existente, dice el mismo todavía no podemos crearlo O algo, no sé Vale Jugadores Tapeando ahí en el join, vale Unirte Vamos a ver, esto es nuevo, vale Talla de Will Un buen lugar para empezar Sería create Will, tío Pero no, creo que no nos deja, ¿eh? No Es pues, Soul Ticket De... De misiones de... De Will, ¿vale? Del gremio Tiran objetos todos los días Invites No tengo invitaciones de, de Will Vale, invita 0.99 Ok Me supongo que habrá con unirnos alguno Pero no, no me dice vemos el layer, el nombre, ¿no? Ahí No hay ninguno que diga Bienvenido, vino Y vamos son nulo, ese tiene que ser francés Bueno, pues solo hay y este cambiado, Sí, creo que cambió ¿eh? División D Bienvenido, ¿no ves? Este por lo menos habla en español Vale Pues no sé, nos uniremos a este Supongo, no le vamos a dar más vueltas Tiene siete miembros Will de level 1 Somos bajitos, tío, lo malo este ya es nivel 17 y pone último sol, a ver. Esto es lo que no sé, lo que será, será el gremio este, el Will. Vamos a ver. Último sol, este es el, el líder, Poki Black. No tengo ni idea, allí abajo nos dice los miembros. descuento en ¿eh? tickets, en fin Pues eso interesa, ¿vale? Pero claro, lo suyo es unirse a un gremio Que, que sea alto, tío, si no Vamos Que uno de nivel 1 Es que no interesa No sé De nivel 34, ¿eh? Es que 92 Ojo con este, tío Me queda un miembro para que vea el más alto, ¿eh? El de 92, este. Tiene uno. Tiene por ahí un sueto. Un sitio ahí. Vacío, así que vamos a intentarlo. Así nos dejan unirnos. Luego, pues me imagino que nos podremos salir o algo. Will top. Creo que nos hemos unido, ¿eh? de, de will no sé en qué número estaremos vale se ve que es la pantalla de los will varias funciones una vez que tú te has unido a un will un gremio de estos vale un clan podríamos decir como aquí los de los japoneses estos son clanes los Shinigami, los, los Quincy, toda esta gente. Vale. Tapea ahí en el botón de chat para entrar al chat privado del gremio. Del clan. Te puedes comunicar con otros miembros de tu, de tu clan. <ríe> o vale. Modo cooperativo en la pantalla. Tú puedes invitar a otros miembros de, de tu win. A unirte para el modo cooperativo. Para después del modo cooperativo. Todavía no los tenemos. Pero bueno. Estará bien desbloquearla. Que no sé si la hemos desbloqueado ya al pasarnos el nivel no, normal. Uy, la información cambiada. Un error ha dado ahí. Vale. No ha sacado del Wii, Lo mismo no han echado del Wii o algo. Yo qué sé. Bueno. Tenemos ahí cristales de experiencia también. El Journal y detective. Vale, una no, despertada. Sí hay que mirarlo también. ¿eh? A ver, presiento que aquí en Cuez hemos abierto. Míralo, el modo cooperativo. Qué bien, eh, pues, chavales, tenemos el modo cooperativo. Vale, abierto. Y las cuerdas de Senkaimón. No, no, no sé cuáles son. ¿Serán esas? Ah, no. Y epi rey ah, <tose> ah, vale, mira. Sencaimón Cuerdas y Epic Vale. Podríamos probar esta, no sé. Una torre. Que te explique. Venga, explícanos, Rukia. Eh... Con enemigos fuertes, eh. La meta es limpiar todas las pantallas. Todas las estéis Las mejores caras. Mejores personajes y a tope de power, ¿vale? Y nos dan ahí buenas recompensas. Y no requieren ticket de alma. Ok. Medalla de Senkeimón. Ahí está la medalla. Diferentes estáis, diferentes reglas, ¿vale? Algunas pantallas te indicarán que el personaje que tú debes usar cuando tú limpias la, la pantalla, ¿vale? Personajes sellados no pueden ser usados en, en misiones secundarias. Bueno, tú usas. O Nivel de nuevo El personaje sellado Se limpiará Y aparecerá en otro lugar Bueno No hay límite O oh, sí que sí tiene un límite Las la misiones Solo una misión, dice o en duro. O sea, en estándar o en, o en duro Bueno, normal o en, o en difícil Vale Hemos creado un Will. Pero hemos creado un Will? dice Ni idea, eh Bueno, este hay uno, vamos a ver Vamos a probarlo eh, Categoría normal Durante el Sekemon ¿Quiere entrar a la torre de la forja? creo que sí, ¿no? Ahí tenemos este. Esta es la lisa. Que no ha dado nueva, tenemos que haberla subido también, a ver. Pero bueno. Vamos a ver. Hasta que más 40. Y si me lo pongo ahí. Que no sé si me dejará, eh. No sé si me va a dejar. Utilizarlo. Esto. ¿Y si pongo otro de estos. Menos 12. Hasta que normal va 20, eh. A ver si me voy a ponerlo. Confirmar. En principio sí me ha dejado, ¿eh? Venga, vamos a probar. Tengo curiosidad, a ver. Y esos nuevos personajes, hay que intentar sacarlos, ¿eh? Ojo, ¿eh? No tienen vidilla, ¿eh? Mata. Un 200 de vida, me van a matar. No, no llegamos aquí. Esto está chunga, eh. Esto es muy chunga. Sí, pero que no tenemos vida Ya, ya me han dado no. <ríe> Estas chunguillas, eh Ojo Con estas, cosas. Pues? Claro, nos han matado por nada Pues poca broma con esta, eh Misión La Senkeimon esa Po. Bueno, vamos a poner unos regalitos por aquí ¡Qué gracioso! Es bueno, pues esto ya lo hemos completado Así que bien Vale Y recogemos lo hemos completado, vale Pues vamos con nuestra recompensa Ojo que tenemos aquí pales y otro, ¿eh? De cuatro estrellitas, pero bueno Está muy bueno, ¿eh? El viacuya este. Este ya lo tenemos, que lo compramos. No sé si coger el viacuya, ¿eh? Este es un pedazo de samurí ahí que no vea. Me cago en lo, yo que sé. Este mismo. Venga De cuatro estrellitas Pues sí, ¿por qué no? No sé si llegaremos a utilizarlo o algo Pero bueno Hermano ya lo tenemos Ok, ya lo tenemos Al vale, hermano de la ruquia. Bueno, pues estupendo. Um, segador de almas también. Y a, y a un capitán también. El otro le dice capitán. El Reyu. Vamos. Ahí lo podía haber bloqueado, pero bueno. Al candadillo no pasa nada. Vea. Ok. Hay que limpiar eso en Berijar, ¿eh? Ojo ahí. Venga, cinco moneditas Y cinco moneditas Vale Ahí, que Habría que hacer este, el Very Hard Vamos a ver si somos capaces Si no tendremos que potenciar más a los personajes bueno, Aquí tenemos más regalitos, creo Poquillo, venga, polvo de, de evolución y no hemos cogido. Si sí. tengo tres, pues venga, maladita y de todo, ojo que nos da aquí uno de cinco estrellas. ¿eh? Ah, bueno, pero cuando derrotemos a mil, mil enemigos, vale, vale. Este ya nos queda poco, el Bravel Battle, eh Vale, lo hicimos ayer El Bravel Battle Venga, derrotado a 400 enemigos me da un librito De estos, tío Pues venga En cuatro días expira Los regalitos, ¿eh? hay que cogerlos rápido, eh <risa> Antes de que se vaya, Antes de que expiren Pues venga Un montón de cristalitos de estos Incluso 5.. 5 pases de batalla, vale, vale, para el battle que hicimos ayer Nos, fal, nos faltó ahí un ticket Por eso no pudimos hacerlo el, el décimo Estupendo Ahora sí si podemos cerrar aquí Tenemos aquí uno de amigos Vamos a ver Son puntos o okay. qué Aquí A que nos ha mandado hace... Invitación Canon 306 hora Bueno Bankai, dice. Rango 6. Venga, ahí estamos. No sé yo, pero bueno. Ok. Aquí dejo mi número de, de player ID por si alguien quiere mandarme solicitud. 46998577. Repito, 46998577. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Por si alguien quiere, eh, pues estupendo. Muchas cositas el jueguito, eh. falta por probar el cooperativo y, y los épico épicos. Creo que no podremos todavía. Y la subhistoria no la he probado, eh. A echarle un vistazo. Por curiosidad. Ojo, eh. Aquí su historia Dame chocolate El mundo humano, la sociedad del alma El mundo hueco Historia de helado, no sé qué Y otro Bueno, vamos a empezar este, a ver ¿Qué hay por aquí? Hay un montón, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Cuántos banners, tío? Uf San Valentín, de Halloween No tengo ni idea, ¿eh, chavales? De Navidad Festival de verano de, de... Traje de baño Bueno Vamos a este, voy a mi chocolate Normal Venga, vamos a ver. Tres minuto bueno, a ver si podemos, porque no lo sé, vamos. el pueblo está... Ah, vale, que tiene... Está amoroso por el día de, de San Valentín. ¡Ojo oh, ahí! Sí ¿Qué está? ¡Manda besitos! Tiene hambre. Quiere comer chocolate. Venga, en principio mueren bien. Shinji Imashiro Darme chocolate, dice esto? Rose, vale Este es el que Que nos ha dado la rosa esa O no sé qué de... de cumpleaños A Lisa también no la han dado Que es nueva de 5 estrellas En personaje ahí que no ha tocado Una cartita Y Hiyori Este se llama Love También Oh. ¡Vamos! Un uh, jefe Extendí eh, ¡Otro trofeo ganado! ¡Genial! Imposible buscarlo porque No sabemos lo que significa Pero bueno, ahí va ¿Quién es? Chiquen. Vaya personaje ¿eh? que hay por aquí, a ver. Venga, voy pues a limpiar. Ah, ya hemos derrotado a 500 enemigos, ¿eh? Poca broma. Ahí, tres estrellas. Ya lo suyo. Y un nuevo récord. Ok. Tantique y cositas, no sé Vamos a ver el mundo humano y luego... Mira, supongo que Iremos con esto también A ver aliados, aquí podemos seleccionar incluso algunos de los aliados, no sé este nivel 100 parece bueno oh, pero este tiene 120, 200 Ni idea, eh seleccionar un aliado vale creo que no hará falta tanto power, pero bueno, por probarlo, vale no lo habían probado esto de los aliados Yo creo que es para elegir el aliado Que nos que no ayude en la batalla final con, Contra el boss, ¿vale? Ojo ahí, de 150 a 200 use esto, tío, el hoyuku este Bueno, vamos a ver escapado algunos que recuperan vida nos ha recuperado 23 de vida un toquecillo que nos habrían dado vamos no, a ver, lo que no sea lo de allí arriba sigo, nivel 6 vamos va. vale, vale la luchar contra nosotros mismos Y el otro no va a ser poderoso Se la ha cargado nada Bueno, ahora hay que ir a por 700 enemigos ¿Eh? ¿Este qué pasa? ¿Este no lo teníamos de amigo o algo? Ni idea A lo mejor al que no invité no antes Vale, por pues limpiar esto Pues nos da 30.000 monedas, ¿eh? Ahí está Vale, y esto que nos ha dado Más, más orbe de ticket y, y esto para darle más power Bueno ¿Eh? No sé cuántos capítulos tendrá esto, tío Bueno, pues hay aquí un montón de batallas también, ¿eh, chavales? Esta parte Yo estoy siguiendo el modo de historia, ¿vale? Pero hay un montón Vamos probando de vez en cuando Estas cositas Ven bueno. Voy a poner ahora al Sun y este A ver qué tal Ok. está, toma. Que lo veamos también. Sí. Parece bastante poderoso también, aunque haya 5 estrellas, pero bueno. Mientras tendríamos que subir a Lisa, me ¿no? imagino. Mira, ha invocado ahí... Una de sus amigas. Y a las dos invocados A ver si podemos verle ahora el especial ah, Sentí un combo Y aquí está uh, Esta también tiene una sangre sudesa Ahí, Yori hmm. Bueno que si la Vamos a ver especial Ahí está Toma <¡Ojo! Una> combo! <risa> eh, pues estupendo Jeje <risa> Se ha mosqueado Jejeje <risa> Esta graciosillo Me lo recomendó Allá en suscriptor Y bueno Aquí lo tenemos Ojo este El este, ruby este también ¿eh? Madre mía la peña Este tiene a ser de móvil Con tantos niveles Y esto Estos son Peñita que Que ahí en móvil Seguro un montón Bueno Nuevo récord 0.47 Ojo nos ha dado otra vez a la Lisa, pero de cuatro estrellas Bueno Supongo que bien Vale Hay un corazón también que nos ha dado Ok pues esto ya hemos terminado Ahora, no sé Sería cuestión de ponerlo en difícil o algo Que no sé en hard. Pero los tres capítulos Están completos A ver Un momentín 0.28 pies el mejor tiempo Aquí porque podemos poner aquí Killer, no killer Que no sé esto para qué servirá, tío Hollow o no killer Qué raro, tío Historia qué Idea, eh Se no ha cambiado o qué No funciona aquí los accesorios o qué? Y los y links también me, lo, me los quitan No sé Estamos probando cositas, ¿vale? Vamos a poner otro liado. Este mismo Vale, le damos aquí Empezar la misión Le he dado al final o ¿no? Yo creo que sí, ponernos ahora este. Marillo. ¿Qué os parece este también? El Samurai, este, con la espadita. El Shinji y yo le voy a dar al poder. No me ha salido. No, no le da. No me ha dado tiempo. ¿Qué? Okay. 24. Me ha bajado ahí el tiempo, ¿eh? Joder, nos da ahí otro personaje. Bueno, está bien, supongo. Vale. Cerramos Y mirad todo lo que hay, ¿eh? Este ya lo hemos completado Y tenemos un montón cada página Pues hay 12 36 De esta que tenemos Vale lo viendo poco a poco Si os parece A ver si podemos hacerlo Y completarlo y Hay que hacer también los break souls Eso Este es el mundo humano Luego hay, aquí hay más, ¿eh? Esto... Poca broma, lo mismo aquí hay más vanes Míralo, tío Con la sociedad de alma Madre mía Faltour, dice Me he falto Faltour ¿No serán los mismos que los otros o qué? No tengo ni idea Pero bueno, aquí como veis pues, Tenemos diferentes misiones también la su historia ¿De acuerdo? Algún regalito más que nos ha tocado. Habríamos de subir los personajes también. Todo lo que podamos. Venga, más moneditas. Más tique de alma. De acuerdo. Personajes. Que nos acaba de dar la lista de cuatro estrellas. Por completar el capítulo 3 de la historia. Perfecto. Y este también Por unir al lino en una En una misión Venga, otro 20 puntitos Fenómeno Y Miramos aquí Recogemos todo Ahí, tenemos aquí otro librito secreto Así aprendemos a utilizarlo también Que puede estar muy bien está 500 enemigos 2.500 monedas Bueno Para unas pipas Ok y... Tenemos que ir completando todo esto 30 tipos de personajes En tu álbum Vale, llevamos 28 de 30 Faltan dos eh Aquí también Un Bravel Battle de esto Pero venga, poquito a poco Aquí fusionando es que hay un montón de cositas, ¿eh? No, no te puedes aburrir aquí con el juego La verdad que viene bastante completito Y bueno Yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Miramos aquí este beginner Antes de irnos Si os parece bien Aquí Y nos regalan cinco moneditas Por, por hacerlo en Berijar, creo que ha sido 3 de 10 No, no, tenemos que seguir aquí con el Berijar, con el ¿vale? Y luego aquí para este super regalo Me imagino ¿de acuerdo? Así que puede estar muy bien. Si os gusta el contenido, pues ya sabéis, dejad vuestro botón de like, comentar, y compartir y suscribiros si no lo estáis. Que ayuda mucho al canal. Muchas gracias a todos y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Venga, a animarse, compartir ahí. Así subimos ahí, chicos, y seguimos ahí la historia. Está muy bien, la de Bleach. Tiene bastantes adeptos y bastantes seguidores. Y yo ya me he enganchado a la serie. Aquí con los con Shinigami los y los Hollow. Así que aquí seguiremos la aventura. Venga, Peñita Cuidarse mucho. Un saludito de Bandolero 7.0. Chao.